Bueno, vamos nosotros en este momento, sí, eh, a escuchar a Yerjan, la antigua. ¿Qué nos traes hoy? Buenos días, Yerjan. Buenos días, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de mañana. En el día de hoy quiero hacer una crítica, eh, si se quiere, a una comunicadora de gran trayectoria a nivel nacional, pero que ha venido constantemente, si se quiere, cometiendo errores a nivel de la comunicación. María Cela Álvarez, quien es una persona de mucha data en la República Dominicana, hace un tiempo, y te mandé a Israel, lo tiene el, el link primero, hace un tiempo emitió una, unas opiniones con relación al, al este intérprete de música urbana, el mayor clásico, diciendo, vinculándolo a él con César el Abusador. Ella se confundió, fue. No, no, ella metió la pata. Porque un periodista, un comunicador no está para confundirse, está para tener datos y, y, e informar a la población. Y después tuvo que pedir disculpas. Si lo tienen muchachos, por favor, el link que le, que le mandé. Para que la gente vea que esto fue titular eh, de todo, primera plana de todos los periódicos a nivel nacional. Si quieres, te lo mando por, por el WhatsApp. Ahora que Margarita... No no, no, no, no, no, el titular. Creo que está confundido. Pero bien... Vamos entonces a cambiar el tema, con relación a eso mismo. Sí, el, el, el, el titular primero. Qué fuerte. María Cela, nueva vez, vuelve a cometer el error de decir lo que no sabe. Olvídense, olvídense de centrar para acá ya, muchachos. Ayer, eh, antes de ayer más bien, la había haciendo un comentario con relación a Margarita Cedeño. Y María Cela ha llevado la voz cantante con relación al derecho de la mujer, en contra de los, de los hombres machistas, a favor del feminismo, del derecho de la mujer, que la mujer tiene su propio derecho, que, lo, que los feminicidios son por culpa de machismo, que eso es parte de, de la deuda social que tenemos contra, eh, eh, eh, a favor de las mujeres, que no se les reconoce los derechos a las mujeres. ¿Adivinen qué? María Cela Álvarez, en un comentario muy desatinado que ella hace, y lo digo con toda la responsabilidad, acusa a Margarita Cedeño de Fernández de ser una traidora a Leonel Fernández. ¿Adivinen por qué? Por tener una ideología política distinta. ¿Y qué es eso, María Cela? ¿Eso es machismo? ¿Eso es tú violarle el derecho que tiene Margarita a elegir? ¿Es un derecho constitucional que tiene a elegir el hecho de que, por ejemplo, mi esposa es fanática de las águilas cibaeñas. Yo soy fanático de los gigantes. Y yo tengo que obligarle a ella, porque yo sea el macho, el hombre, tengo que obligarle a ella que ella sea fanática de los gigantes. No. Pero igual, ella va a votar por el que ella entienda. Yo ni siquiera sé por quién ella va a votar. Ni siquiera sé por quién tiene simpatía. Yo estoy claro por quién voy a votar. En un, en un caso y en el otro. Ahora, porque ella vote en contra, de, de por ejemplo, de un candidato, aún yo siendo candidato. ¿Eso es traición? No. Vamos a escuchar para que ustedes vean eh, cómo se manejó María Cela eh, por segunda ocasión en lo que yo he podido verla. Eh, ¿Cómo se manejó eh, de una manera desafortunada? Vamos a escuchar el video, Israel. Central de esa campaña y por no. lo tanto va a cesar esos ataques cruzados entre Leonel Fernández y... Para nada, no, para no. nada. Si sí, el hecho de que ella se quedara fue una declaración abierta ya de guerra. Es decir, eh, todos comentaban Sotoboche a lo largo de los años que el matrimonio se había ido a pique, pero que se mantenía de cara a la galería. En, las, en la campaña de Leonel Fernández para la... Eh, para las primarias Se vio a una Margarita dándole apoyo a su esposo Pero mucha gente ponía en duda Si realmente lo iba a hacer Y al final lo hizo Y en el carro donde iban eh, ya le tomó la cara para darle un beso lo que pasa es que todo el mundo se dio cuenta sobre todo los que estamos casados los que somos adultos, es más, yo creo que todo el mundo que eso fue un beso forzado eh, que precisamente el, el expresidente Leonel Fernández fue el que lo demostró él no, no, no, le tomó de sorpresa y ella quiso hacerlo como para darle un apoyo, pero eso está mal porque si no hay una relación no podemos eh, aparentar ante el pueblo que sí la hay y que sí hay un matrimonio bien avenido cuando mm -hmm. eso no existe desde hace mucho años bueno. y eso de hecho la ha perjudicado porque al ella decidir quedarse en el PLD parecía como si estuviese traicionando a su esposo. Ah, ya tuvo dándole... palabras para eso. Exacto. En el vamos, a, vamos, a vamos a escuchar lo que ella dijo, a eso iba, vamos a escuchar. Cela que parecía que ella estuviese traicionando a su esposo. Es que no hay traición. Es que ella tiene su modo de pensar y Lionel tiene otro. Pero tú pudiste haber dicho también, parecía que Lionel traicionaba a su esposa al irse del PLD. Tampoco. Ninguno traiciona a ninguno, porque cada quien tiene su idea. Cada quien tiene su forma de pensamiento. Cada quien piensa en lo que quiere. Cada quien persigue lo que quiere. Mm -hmm. Independientemente de que sean esposos. Y además, fue una actitud... Eh, poco cortés de tu parte como dama, tú entrar en el plano privado, que si le dio un beso que fue forzado, que si tienen una relación y le están haciendo creer a la gente otra cosa, ¿y a ti qué te importa esa vaina? O sea, ¿a ti qué te importa si ellos tienen o no tienen una relación? Eso no son cuestiones que, que se deben tratar en un medio de comunicación, por Dios. Pero son figuras públicas, juan ¿vale? ¿Cómo? Son figuras públicas. Lo pueden tratar en cualquier medio. Pero por Dios. Son figuras. Pero por pobres. Dios. Pero por Dios. No están, ¿Qué tiene que ver no la posición en, política? En la no pero están, oye esto, Fulvio. No están en un Pero espérate esto, Fulvio. Un ¿Qué tiene que ver la posición política de Margarita con su relación personal con, con, con el expresidente Fernández? Y la gente. Pero no por Dios. En la calle, pero por Dios. O sea, no la política pública. no puede llegar a tanto. Llega no, puede, y... no puede llegar a tanto. Llega María, Entonces, ahí, tú lo sabes. María Cela, ya van dos veces que mete la pata. A tu modo sí. de pensar. No, no. Ponga el titular. Lo tiene el titular ahí. A tu modo el de titular. Tu, a tu si modo tú puedes, pensar. por favor, Israel. Para que vean cómo fue el titular de primera plana que tuvo que echarse para atrás. Porque es que cuando tú vas a hablar, tú tienes que tener mucho cuidado. Y lo que tú vas a decir, tienes que sustentarlo. No, no, que no es ese Es el titular. O sea, no es el video, es el titular en sí, el titular afuera. No tienen que entrar al video, muchachos. Pero míralo ahí, ahí lo dice, en la parte de arriba. Eh, María Cela se disculpa con el mayor clásico y papeleta music por asociarlo con César el Abusador. ¿Por qué? Porque entró en un plano que no debía, sin información, María Cela. No podemos, no podemos querernos eh, eh, vender ante la sociedad como que somos líderes de la comunicación para entonces estar cometiendo este tipo de errores no es cierto no es cierto que Margarita está obligada a apoyar a Leonel Fernández ¡no! no es cierto que sea traición el hecho de que ellos duerman por ejemplo juntos y que entonces ella esté en una parcela política diferente ¡no! aquí conocemos muchísimas parejas que unos son del PRM y otros son del PLD y otros son reformistas y por eso tienen que dejar de ser pareja. por eso es traición pero además, tú no dijiste nunca que, que fue traición de Lionel. Tú le, eh, le, le indilgaste toda la culpa a ella como mujer, lo que significa que la pusiste en una posición de sumisión. Y tú eras la que iba defendiendo los derechos de la mujer. Pero a ella se lo conculcaste. A ella se lo está conculcando cuando tú dices: pareció que Margarita traicionó a su esposo. Pero tú pudiste también haber dicho: pareció que Lionel traicionó a su esposa porque debió quedarse con ella. La pusiste en una posición de sumisión. Ahí estás reproduciendo la cultura machista a la cual tú criticas, pero de la cual te partícipe cuando te conviene. Yo respeto realmente la trayectoria de María Celia Álvarez, que para mí es una gran comunicadora, pero pero la comunicación ha comenzado a cambiar. La comunicación ha comenzado a cambiar, por eso es que no dan funda en las redes sociales la gente coño opina en, la, en las redes sociales acaba con uno por eso que defienden. le dan fondo a María Cela ¿Eh? porque María Cela es un extraordinario programa y también ataca al gobierno pero a todo el mundo le van a dar funda y, y como ataca, por ataca ejemplo, al gobierno a mí me dicen de todas las redes sociales también y, y, y, y como, gente me defiende porque ataca, eso va a depender del y, interés. y como ataca al gobierno le interesa Ah, qué vaina? Pero, no me, pero, pero no me distorsiona el tema, full. No, yo pero no, no me distorsiona el tema. No me distorsiona el Hay tema. miles de temas. No me distorsiona el tema especialmente tú traes el de María Clara. Pero pero, pero, pero atención producción. <ríe> ¿Algún atención, hay un interés particular ahí. Se supone en eso. que en el guión dice que este es mi tiempo y yo puedo aquí tratar el tema que yo quiera. Sí, y yo a de, mí nadie me tiene que bajar decí, línea. Y yo decir si tú que tú quieres, tienes interés particular en eso. Si tú quieres, eso, yo me siento de aquel lado y no. tú, o tú te sientes aquí y tú haces que tú mi tiempo de trabajo. interés también, particular en eso porque lo traes a la otra. Yo también tengo por que cabellos. venir a hacer el tema que Fulvio quiera. Yo estoy criticando. que está pasando esta semana. Porque fue ahora. Porque fue ahora que pasó. Porque ella lo dijo ahora. ¿Qué está pasando? Porque eh, ella lo dijo ahora. Que esas dos encuestas <risa> le di en la madre eh, y se están valiendo de atención, todo. Atención, producción. Si Fulvio me permite, <risa> si Fulvio me permite terminar mi idea, yo vuelvo a repetir. Esa actitud no es la correcta, María Cela, porque estás promoviendo esa cultura machista de que la mujer tiene que hacer lo que el hombre le diga y la mujer tiene que estar por debajo del hombre y eso es mentira. La mujer tiene todo el derecho de elegir lo que quiera lo que quiera, el hecho de que haya un matrimonio entre dos personas, eso no obliga a que la mujer tenga que ser fanática o el hombre fanático del partido que ella quiera, o que él quiera, ni de ningún eh, equipo de pelota, ni de basquetbol ella lo explicó, hay parejas que son de, de un equipo de pelota y de basquetbol diferente bueno, pues estamos en pase de la política y es verdad, si estamos hablando de democracia porque es que somos hipócritas también como sociedad, si estamos hablando de, de democracia y de derecho. Entonces, ¿cómo tú, María Cela, una comunicadora de tanta trayectoria, vas a utilizar ese recurso? Ese recurso precisamente ahora, cuando se está hablando de derecho y de democracia, le estás conculcando el derecho que ella tiene a elegir y a diferenciarse, a tener idea diferente a la de su esposo. Sí, María Cela, dándole duro a este gobierno. Muchísimas no gracias. Te, no te tenga. Muchísimas gracias, Yerjan la antigua. En este momento nosotros vamos a ir a una breve pausa, los amigos que nos han estado escribiendo, eh, no hemos podido establecer la conexión. Eh, así que llámenos y mantenga la sintonía con nosotros. Sí, eh, vamos a una breve pausa y continuamos con más.